¿Y esto es mi favor. Ah, se me hace. ah me hace by Ah, oh, buenísimo, This is so <laughs> ¡Ah, te imaginaba boludo! <risa> pero, no, ya para eso está la ¿no? pero! ¡El <risa> drogazo! ¡Oh, increíble edit! ¿eh? ¡Genial! <risa> Pero debo algo así en la película, o en los tres en no me o no, no dudo, pero no fue genial, y bueno.